Tenemos la habitación de Ari. Justamente acabamos de abrir el maldito candado. Así que 3, 2, 1. abre, la a Estamos cuando estamos tan Estamos viendo a Ari sale de su maldita habitación secreta. ¿Qué es lo que habrá ahí dentro? creo que sí, tío. Tiene que haber algo muy raro. con las puertas. Ahora, cuando salgan, vamos a entrar. por vamos a acabar ahí. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Sí, sí, sí, sí. No, pero lo ha cerrado, tío. No, oh, maldito sea, maldita sea, o sea. lo ha maldito. Ari tiene que saber algo que nosotros no sabemos. Pues que nos abra ya la puerta. Hoy vamos a descubrir al 100% qué es lo que hay dentro de esta habitación secreta. ¡Y por eso sois bien! lo pilláis, ¿no? En plan, de, de, de, de mierda, mier el hombre mierda, <risas> ¡Es mentira! Sé sí que muchos de vosotros no coincidabais en mí, pero es que básicamente tengo un maldito aparato de disparo horizontal. Bueno, horizontal, no. Básicamente disparo sin ningún tipo de esfuerzo, fijaros. Yo tengo la mano normal y es que si pulso este botón, mirad, ¡pum! ¡Y sale la bala! Suscribiros por Spiderman al canal, porque más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. No os perdáis la diversión y las risas de Spiderman. Así que ¡Vamos a amenazar a Argentina con nuestro Spider-Poder! La cosa ahora mismo es que quiero tirar aquí a la piscina. Entonces, vamos a hacer como que Spiderman se quede enganchado con la pierna justamente aquí y que no pueda salir. ¡Ah, ah, ah! ¡Ayúdame! Y en cuanto venga y me salve, le voy a dar las gracias justamente donde estáis vosotros y le voy a tirar a la piscina con la ropa. ¡Ay, ¡Ayúdame! Ayuda ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah, ah, ah! ¡Buah! ¡Me acabo de reventar! Ah. ¿Qué pasa? Ah, oh, mi pierna, mi dedo, tú, que se me ha quedado esto qué haces ahí? Te el dedo, hermano Guay, ¿Cómo te ayudo esta? yo por que aquí? Agua, que voy a caer Que chupa el agua, que chupa el agua la cosa esta Ah, que le está chupando el pie sí, sí. Oh, o sea, oh, Mira, tengo sangre ahí todo Uf. Ya, oh, oh, dale, dale, dale, bueno, bueno. Yes. dale, con cuidado, eh, que nos sí, caigamos de aquí, sí, bro. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que ir con cuidado. Nos matamos, cuidado. eh. Sí, sí, sí, hay que ir con cuidado. Opa, ayudo, ayudo. Oh. qué haces ahí? Oh, no sé, me he ido para allá porque estaba justamente el micrófono con mi cosa de Spiderman y digo, pues voy a salvar al Hostia, micrófono qué guapo eso! Pero, pero eso, ¿sabes? Oh, es que mira, te has hecho daño. Oh, ayúdame a quitarme el cafetín. Vale. Oh. Ah. No maldito cerdo, maldito cerdo ¡Ey! ¡Puuum! Pues vas a, a agua conmigo Pues efectivamente no me voy a ir al agua contigo Porque sabes qué, soy Spiderman Y desaparezco. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Arta! ¡Toma! ¡Tomaaa! ¡El man! Bro no me hace gracia me has hecho daño bro La violencia no arregla nada, no ha regla bro recargo, recargo, recargo. Uy, eh, bueno, hola, Maximus Squad. El caso es que estaba leyendo el libro, pero bueno Me acabo de entrar en una cosa que vosotros Y es que más de 60% de vosotros no estáis suscritos al canal y eso la verdad es que me parece bastante mal porque si somos 4 millones de suscriptores más o menos 2 millones y pico no están suscritos y eso es mal, porque si no os vais a perder absolutamente todas las cosas que me pasen en la vida, porque la verdad es que son bastante bastante random y muy graciosas, así que os invito si veis este botón rojo que pone suscribiros, darle a Así tranquilamente, que no os cuesta absolutamente nada y siempre vas a estar aquí riéndonos y pasándonos bien En cambio, si no pertenecéis a la Maximum Squad, que es nuestra familia Pues la verdad es que vais a pasar los días más aburridos de vuestra vida Así que, suscribiros al canal para entrar a la familia más grande y más rápido que está creciendo en YouTube Y ahora sí que sí, creo que me toca el un poco Pasillo derecha, izquierda, en eh, em, em, Vale, Para Maximum Squad, tengo esto y ahí está Vamos a secuestrar. Yo voy a amenazar con esto y vamos a preguntarle el código de la maldita habitación y qué es lo que hay dentro. Shh. Ariancita, tengo esto, tengo esto Te voy a disparar la maldita cabeza no, no, no, ¿Qué no, es lo no, que no, hay no, dentro de la maldita habitación? Dímelo ya ¿Qué habitación? Pues de la que has salido antes del maldito armario, Ari Te hemos visto, maldita sea Yo no he hecho nada Sí que lo has hecho, Ari Te hemos visto, yo y Nacar Sabemos que tú escondes algo y sabes algo de la maldita casa ¿Qué es lo que hay dentro de ahí? Vamos a negociar, ¿vale? ¿Cómo que vamos a negociar? ¿Qué pasa esa señora? ¿Qué hay ahí en esa señora? ¡Maldita niña! Quieta, quieta. ¡Te voy a disparar, maldita, ¡Maldita sea! Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya se encerrado. Maldito Spiderman tiene más fuerza que tú. me da igual que me pongas en pie. Quieta, quieta, quieta y quieta. No ¿vale? Maldita niña. Hopa. Hoy vamos a saber 100% qué es lo que hay dentro de esa habitación. Vale, para, para, para, Arta. No Quítate la... las manos de ahí. No, no, no, no, no. Esa es mi condición de negociar. Que no te voy a decir nada. Ari, me tienes que decir qué es lo que hay ahí. Oye, no me voy a porque de verdad que como me, me, me insistas más en eso, voy a subir, me voy a tirar, me voy a partir la pierna, me da igual, pero ¿Qué estás diciendo, conmigo? Ari? Tienes que decirme lo que hay ahí. Pues te importa más la habitación que yo, ¿no? No estoy diciendo eso. Dime lo que hay dentro. Que no, que subo ya, eh, subo ya. Subo ya. ¡Ariancita, Ariancita, Ariancita! Cuidadito con lo que malditamente haces. ¿no? Bueno, bueno, Recuerdo. Prácticamente dos metros, Aliancita, ¿qué es lo que escondes? ¡Para ya! ¡No! no ¡Déjame, tío! ¡Qué pesado! ¡Habla! Y oh, ¡Dinos no. ya, por favor! ¡No os voy a decir nada! No Buen equipo, de bueno, equipo de investigación, creo que necesitamos medidas críticas. ¡Cosquilla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué hay? ¡Dilo! Tienes cinco segundos para hablar. Uno, dos, tres, cuatro... Ejecutada ¡Más coquillas! Está riendo como un maldito mono A lo mejor no tengo una hija, tengo un maldito mono no. ¿Sabes que venimos de los monos? monos? Me da igual Bien, que vengan a los monos lo ¿Qué tienes la habitación ¡Yo soy un monos? mono! ¡Don King Kong! ¡Para! Pero acuérdate que Don King Kong pierde contra Mario ¿eh? Yo no pierdo contra nadie, nakar Si que nos peleamos aquí Hombre, claro, A ver, a ver, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Imbéciles. Qué tontos que son ¿Eh? ¿Pero que sois tontos? ¡No estás chapao por vuestra culpa! ¡Inútil! hay que ir a buscarla! Y mientras que estamos grabando el vlog Me estaba durmiendo y me acabo de meter En la cama con mi novia Y sí, Maximusquad Va a parecer raro, pero justamente aquí Tengo a una persona justamente Toma, No te tapes, va, no te tapes Va, que hace mucho tiempo que lo queríamos revelar Y, y pues nada Hoy es el día de la revelación Así que bueno, Maximusquad Tres uno, os presento a mi novia. ¡Uh! máximo Squad, mirad que chulo Y todas las noches antes de dormirme me leo un cacho porque esto es una aventura Super mega ultra épica Donde vais a tener que básicamente elegir Absolutamente todas las cosas Que nos pasan a nosotros, así que Si tú también quieres sentirte parte de la Maximum Squad a la primera línea de la descripción Y resérvalo porque está en preventa Y ya somos top número uno, díselo a tus padres Porque es que no te puedes quedar fuera De ser parte de la Maximum Squad Bueno noviecita mía, te dejo justamente Por aquí y yo me voy a hacer mis labores de blogger youtuber. Si no hemos podido interrogar a Ari Tengo una idea Vamos a interrogar a la niña del pozo Porque estoy 100% seguro que ella sabrá Qué es lo que hay dentro de esa habitación Y cómo conecta esa habitación con el resto de la casa Porque algo raro tiene que saber Ari Que nosotros no sepamos ¡Ajá, niña del maldito pozo, eh! Escúchame, simplemente te voy a hacer una pregunta De verdad, con la mejor intención del mundo No, no, no te quiero hacer daño ni nada Simplemente quiero saber una cosa por seguridad de Ari La habitación, esa secreta que tiene ella Que se mete, está conectada con algo ¿Para que Vale, vale, vale, tranquila ¡Ah! Tranquila, tranquila, que yo no te voy a hacer daño ¿Y qué has venido a hacer? La habitación que tiene Ari del candado Justamente en la segunda planta, al lado de mi gaming ¿Está conectada con el pozo o algo? Bueno, puede ser por la caseta del calvo O sea que me quieres decir que la casa Está conectada con túneles subterráneos A todas las habitaciones Muchas no te más cuantos. Hay que entrar a esa habitación y saber lo que hay, ¿sí o sí? De verdad, Maximus Squad, es que no sabéis lo mucho que he hecho de menos a Max. Y es que la cosa es que muchos de vosotros nos estáis diciendo que vayamos a Rumanía a ver qué es lo que pasa con Max y todas esas cosas, pero es que, claro, estamos todo el rato leyendo comentarios y tal y, y estamos pensando en absolutamente todo porque la verdad es que puede ser bastante bastante peligroso. imaginaos que nosotros nos presentamos ahí están los secuestradores y dicen venga, pum, pum, pum, y fuera. Así que muchísimas gracias por el apoyo. un like y seguir comentándonos qué es lo que deberíamos de hacer, ir a Rumanía por Max o no ir y quedarnos para estar 100% seguros, todo depende de vosotros. diréis Arta! ¡Estos son malditos zapateros! Pero no, Porque si vamos por aquí Tenemos el alma oh, más letal De Absol le absoluto respeto A toda mal. la maldita casa Como la niña del pozo Ni Ari nos ha querido contar Qué es lo que hay dentro de la habitación Ahora mismo lo que vamos a intentar es Amenazar a Ari con esta pistola de agua Suscribiros al canal Y vamos a intentar sacarle el código de la cerradura de la habitación a Ari Así que llenemos la pistola de agua Y ahora podemos decir, Nacar, que 100% Vamos preparados con nuestro equipo de investigación Hacia nuestro objetivo Equipo de investigación Arta, el gigante noble Nacar, el megaminero Portacho, el comeracho Guille B, el mono Vamos a por nuestra presa Que creo que está ubicada justamente en la segunda terraza Así que, formación tortuga lo importante es que no nos escuche nuestra víctima. <risa> eh, hombre, creo bueno. que nuestra víctima ya nos ha escuchado. ¡Habrata! ¡Habrata! ¡Quieta! Excluta, el ataque del Power Real. ¡Quieta! Salga de ahí, señorita. Aquí formación, marco, formación triángulo, formación triángulo. aquí no pasa. No pasa? Póngase atrás chicos, cuidado, ¿eh? Nadie podrá averlitar Forma la vas. formación a no la lento. Lento. formación para, para recluir a alguien. Vamos a llevarla a nuestro maldito refugio. ¡Agua! ¡Agua, agua, Cuidado, Muy importante contratada yo. Vamos, vamos, chicos, vamos. No sé, ahí ah, ah, Pongo ahí ah, o si ah, no, ah, no ah, le ah, disparo ah, voy, voy. Rodearla ¿Qué es lo que hay detrás de este maldito armario? No te lo puedo decir, es muy peligroso para mí ¿Pero qué, Ari? ¿Cómo que muy peligroso? ¿Pero has visto? Somos profesionales pero, no, de la pero, defensa No me apuntes, si lo estoy haciendo por tu bien, Arta ¿Cómo que por mi bien? ¿Qué es lo que hay dentro? No sabes lo que te puede pasar si te lo digo Creo que tengo la forma de no conseguir el código A ver, ¿cómo? Ari, ¿no echas de menos algo? ¡Wow! Un teléfono y nos sabemos todo contra contraseña. No, no vale, va, ya, ya. Vale, os digo el código, pero si os pasa algo me da absolutamente igual. Y no digáis que dinos me... el código. No digáis que os lo he dicho yo. El código. Vale, vale. 2004. 2004. 2004. ¡Dejar de escapar! vamos vamos Vale, ha dicho? El móvil me lo 2004. 2004. 2 0 0 y 4. Así que sí, ahora mismo debería de abrirse Nakar, por los honores, de verdad, Máximos. Squad No olvides suscribiros al canal Allá vamos 3, 2, 1 ¿Qué? No abre ¿Qué? ¡Abre! ¡Fuerte! ¡No, oh, que no abre, niña! ¡Ah! No abre. ¡Me he pillado el dedo! A ver si está ¿Sí? bien, ¿2004? Sí ¡Se ha engañado Ari! ¡Maldita niña! ¡Aparada! Es que Arta la está cagando a la hora de querer entrar Porque la verdad es que no está... ¡Shh! Vale, nada... Que Arta la está cagando mucho, tío Yo no quiero que lo sepa Yo voy a intentar evitarlo Pero es que si me amenaza con pistolas de agua Y con pistolas de balas Y con... Si me va a hacer cosquillas es o si no Se lo tendré que decir al final Pero es que luego va a ser mi culpa al código Uf, es que yo no puedo defraudar a mis amigos Es que no se lo diré Y es que si venimos justamente por la habitación gaming Tenemos otra maldita puerta Que creo que puede dar a la misma habitación Que la puerta del armario, chicos ¿Cómo va a dar a la misma habitación que la puerta del armario? Tiene todo el maldito sentido de... El pasillo y esto básicamente es la otra habitación. O eso o hay video? otra habitación en medio. Vale, Arta, pero ¿cómo quieres abrir esta puerta? Pues no sé, porque está un poco cerrada. Pero bueno, no sé. Yo creo que el mono de Guillebé puede abrirla, ¿no? mono que mono mono ¡Molo! ¡Molo! mono ¡Sí, sí. ¡Molo! no ¡No ¡Molo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Maldita! O a lo mejor no es Ari Podría ser la habitación de la clon? Creo que ahora mismo viene el momento más importante, chicos Y es que nos vamos a esconder y vamos a esperar hasta que venga Ari para coger Y cuando ella venga, pa Cogemos y nos metemos en la ¡Pá! maldita habitación Eso es, perfecto ¿Pero tú no crees que nos va a pillar y se va a enfadar? Sí, a ver, ¿cabe la posibilidad de que nos pille? Sí ¿Pero cómo nos va a pillar, Giebel? Tú eres tonto, tío claro que no ella. El equipo tortuga, ¿tú crees que al equipo tortuga le tiene miedo a algo? A mí me da miedo lo que pueda haber en la habitación que está viniendo Ari, está viniendo está viniendo está viniendo Ari, está vale, vale, está ahí Ari, está ahí Ari, está ahí Ari, está, ahí, Ari. está, ahí, Ari. está ahí abriendo está abriendo el candado. Mira, mira, mira, Y esto está abierto. Se ha dejado esto abierto. Tal está no va no, no, no, no. Y se si la enteraron, se la enteraron, se la enteraron, se la enteraron. Se la enteraron, ¿qué la Hay que, entrar, hay que entrar. Tenemos la mira, la enteraron. la enteraron, se la la enteraron. Se la enteraron, la enteraron, se la Bueno, Maximusquad, creo que vamos. No me lo puedo llegar a creer. Ha vuelto a poner el que yes, tío. Yes, no me yes, lo tío. puedo creer. Pues nada, Maximusquad, dejadnos en los comentarios qué creéis que deberíamos de hacer con la maldita habitación secreta de Ari. ¿Cómo podemos entrar aquí? Porque hoy hemos estado a punto. Y sobre todo, ¿qué es lo que creéis que hay ahí dentro? Así que vamos a acabar el vídeo justamente por aquí. Darle un pedazo de like, like, suscribiros al canal. Espero que os haya encantado. Yo soy Arta y, como siempre, digo, vive al máximo.